Hola compañero, compañeradera, ¿cómo estás? Hoy he decidido, así a nivel espontáneo, hacer un programa en mi canal, eh, justamente para compartirles mm, mi experiencia, la experiencia que estoy viviendo en mi vida. Ustedes saben que... Mm, cada vida es muy valiosa, como siempre les digo, es, este, es muy importante eh, acceder a compartir lo que uno está viviendo y en mi caso es este, más importante aún ¿sí? el hecho de perder esa vergüenza que me da... Eh, todo eso, mostrar todo eso que me falta aprender eh, Mostrar lo que, lo que uno de a poco va experimentando ¿sí? eh, El lugar que he elegido en esta vida Ha sido eh, habitar a la bioenergía todos sabemos que para poder realmente mmm, enseñar algo, uno tiene que habitarlo, uno tiene que compenetrar toda su vida de eso, si no estaría hablando de algo que yo no vivo, de algo que yo no experimento, y entonces habría hipocresía, y en todos estos años me he encargado de eso. Me he encargado de, de ser este, transparente. Sin embargo, todos tenemos una programación. Una programación llamada ego. Una programación que de alguna manera también nos hace tener historias diferentes como un lente diferente para ver la vida. El tema es, como todos sabemos, que nos, nos creemos, ¿sí? nos creemos el tema de, nos creemos el personaje, creemos que nosotros somos esa historia y olvidamos este, esa fuente de la cual provenimos. Bueno, me he generado el honor de abrir un espacio único. En este 2018 eh, he creado CBAO, que es una integración entre una clínica y una escuela. Somos alrededor de 50 personas eh, integrantes de CBAO que compartimos, limpiezas, fortalecimientos, enseñanzas, de, de todo lo que la humanidad ha descubierto, en cualquier área. Y esta mañana he realizado una limpieza individual con bioenergía y tuve ese impulso de compartirla, Imagino que los que van a aprovechar más este programa son este, los integrantes de CBAO. Pero quizás, si estás escuchándome, quizás te encuentres con este programa y algo resuena en vos. ¿Qué he descubierto en esta limpieza que hice en mí el día de hoy? Es importante siempre ver el, lo anterior porque lo anterior vivido, en este caso la noche anterior, lo que uno vive anteriormente siempre va a marcar una tendencia en lo que continúa amanecer un, un día, siempre trae rastros de lo que dejaste inconcluso la noche anterior, por lo tanto, ¿qué es lo que viví anoche? Eh, muchos saben que yo... Recorro el camino de la iniciación, de la enseñanza iniciática, que más allá de todos los que no, no entienden de qué trata, es simplemente eh, despertar, fortalecer y, y, y hacer renacer ese guerrero interior que justamente tiene una lucha, tiene una guerra literal con su propia programación. Nada tiene que ver con afuera Y los que me conocen saben que soy muy neutral respecto a los canales que elija cada quien para, para recorrer la enseñanza. En CBA eh, me, da, me da mucho también honor, respeto, de que haya integrantes que son de diferentes escuelas de hermetismo, y eso me lleva a, a entender que voy por algún camino, porque la enseñanza original es una sola, la brinde quien la brinde. Por mi parte, como siempre les digo que simplemente voy a hablar de algo que experimento, no de otra cosa, sino es bla bla y se lo llevo el viento, cuando no está anudado con algo, desde lo simbólico, lo imaginario, lo real, eh, he recorrido eh, un concilio de aliados que, que se realiza en la escuela donde yo participo y ha sido este una realmente muy movilizadora para mí. Se habló de la importancia personal que siempre nos diferencia, nos hace sentir diferente a los otros, nos hace sentir mal. Eh, bueno, se habló de, de muchas muchas cuestiones, ¿no? de, de todo este pacto perverso que hago eh, conmigo misma. ¿sí? cada uno consigo mismo, ese pacto perverso que hacemos con el otro, me hago el estúpido, no le digo lo que está haciendo mal y para que él no me diga lo mismo, es como ver el error y me hago el sonso, miro por otro lado, eh, la humanidad eh, está manifestando todas estas señales, lo veamos o no lo veamos, ¿sí? eh, no importa si lo vemos o no, pero en este caso estamos en un escenario en Argentina que algo tan, este, que muchas personas ven como algo tan trivial, como un, este, un enfrentamiento, una final de fútbol, en este caso Boca-River, River-Boca arriba, arriba boca acá en Argentina, y este es un escenario típico para que se expresen completamente si sí, se expresen completamente todas las, todo lo que son esas energías, esos mitos que están en juego a nivel humanidad. He estado justamente el día de ayer, antes de la reunión, en Hermetismo, justamente sacando todos fragmentos de, la, eh, de las noticias de acá en Argentina, eh, tratando de seleccionar fragmentos para armar un buen video, bien suculento, que, donde puedas ver en el diario, en la noticia en ese famoso que habla ver exactamente esas palabras, esos sonidos cómo se va creando la realidad que dejan en evidencia todo esto que está sucediendo con este boca arriba que no, no llegan a resolver no llegan a esa resolución de poder jugar ¿por qué? porque hay muchas más cosas que están saliendo a la luz y como lo he dicho en un programa que hice ¿sí? eh, justamente son cuestiones que tenemos que aprovechar, ¿sí? que están ahí este, puestas para nosotros, para que podamos aprender de ellas. Entonces, no importa en qué país vivas, aprovechemos de este Boca River ¿Para qué? Para comprendernos a nosotros mismos, para desarrollar el guerrero en cada uno. Porque lo similar cura lo similar. Y en este sentido, para poner este... Háganse de cuenta que, ¿sí? Ya sabemos que este, en la vida las frecuencias se atraen, las similares se atraen. Vamos a suponer, a mí me gusta poner colores y yo digo, sí, en el universo todo estaría dado por colores. Vamos a suponer que evaluamos a las frecuencias del mundo por colores. Las frecuencias rojas van a buscar a las otras rojas o que tienen tonalidades rojas, se van a unir entre sí. Las azules van a encontrar a las azules, las amarillas las amarillas, y así cada color. ¿Sí? Los que no están muy definidos y tienen una tonalidad similar van a ser, por ejemplo, un rosita que tenga algo de rojo va a ser atraído poco a poco hacia las más rojas y rechazados por esas azules y amarillas. Entonces, esto que llaman ley de atracción es un hecho, forma atractores en nuestro universo, es algo físico, más allá que no lo podamos ver con los ojos, es algo físico, por lo tanto tenemos que contemplarlo. Este river está manifestado en cada uno de nosotros, y boca también está manifestado en cada uno de nosotros. Entonces, este enfrentamiento, ¿cómo lo vamos a vivir ¿cómo le vas a dar respuesta afuera? Si ya se está viviendo a nivel social. ¿Qué es lo que vamos a hacer con eso? Que en Argentina ahora se dé eh, todo este encuentro de los presidentes del mundo que van a estar acá. Eh, hay muchas coincidencias, hay muchos, muchas señales para leer. Pero todo depende del cristal con que se mire, claro que sí, yo lo voy a defender siempre este tema, ¿por qué? porque si podemos, si ese cristal lo podemos basar con un desde dónde desde enseñanza, con una bioenergía limpia, bioenergía limpia se refiere a sin juicio, usemos la mente pero con un punto cero, una neutralidad absoluta, ¿Sí? sin decir bien, mal, jugar si me gusta o no me gusta, quitemos el me gusta o no me gusta, el creo o no creo, por un momento, para poder aprovechar las energías. Si logro hacer este video que estoy queriendo hacer, haciendo toda una compilación con las lecturas que hice anteriormente, van a ver claramente los ejemplos y cómo lo muestran los diarios y todas las noticias lo que se ha estado leyendo desde la enseñanza. Eh, entonces, si lo similar cura lo similar, si hubiera algo que se filtra, por ejemplo, ¿sí? en el plano rojo, si hay algo que cambia desde ahí adentro y se hace similar a lo rojo, posiblemente en todo lo del plano rojo. Por lo tanto, es mucho más fácil cambiar algo si las energías ya están en juego en la sociedad. ¿Sí? Si hoy en día, para hacerlo mucho más fácil, está la rivalidad. La rivalidad está a flor de piel a nivel sociedad, uno contra el otro. Lo femenino en contra de lo masculino, lo masculino en contra de lo femenino. La falta de integración, hay muchas formas de verlo, ¿sí? Falta de función paterna, diría alguien un poquito más de propiedad. ¿Qué sería esto, falta de función paterna? No saber qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, sin dirección, el hombre completamente nublado, por el deseo, lo que quiere y lo que no quiere. ¿Sí? el despertar de, de toda esa psicosis masiva de lo más elemental del ser humano, la agresión. Por lo tanto, si nosotros podemos detectar qué en mí es similar a esta agresión, a esta rivalidad afuera, ¿Sí? si podemos detectar eso tenemos toda esa energía externa a favor nuestro no vamos a tener que hacer esfuerzo simplemente vamos a alinearnos a eso y que lo similar cubre a lo similar en esta limpieza que hice de mí misma <ríe> eh, y esto ya les digo les va a servir a los, a los que estén en CBA y los que próximamente se van a, a sumar a CBAU, porque créanme que van a ser muchas las personas que se van a sumar. Y lo que he detectado eh, ha sido eh, esa niña asustada en mí, ese ego, ¿sí? En primer lugar, he detectado que a lo largo de mi existencia, todos esos diferentes cegos, esas diferentes niña-niño, en mí, ¿sí? han nacido en diferentes condiciones históricas, ¿sí? eh, históricas a nivel paradigmas, a nivel realidades, lo que se cree, lo que no, y esa desigualdad ha estado generando una debilidad, un agujero negro que ha estado chupando mucha energía, esto lo limpié hoy, lo fortalecí, ¿sí? me fortalecí frente a eso, como se aprende en CBA. Es para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Cómo todo el ámbito social genera un agujero negro en el sentido de, imagínense que es un solo color, imagínense que si es el color rojo, el color rojo, se sumó y tiene mucha atracción, por lo tanto, esa, esa rivalidad, esa energía de rivalidad de uno contra el otro, ¿sí? eh, esta agresividad de ponerme en contra del otro, rechazar lo que no quiero que entre en mi vida, porque una cosa es decir, yo no quiero eso, desde el amor, desde la integración, es el polo opuesto casi a agredirlo, el agredirlo es no entender que hay en juego. Entonces, imagínense que es un solo color, cualquier color que ustedes elijan, y eso se transforma en una energía de un atractor tan fuerte, pero como te chupa, te saca energía, ¿por qué? Porque en realidad todo lo que sea similar que vive en vos, lo entiendas o no, lo inconsciente, lo subconsciente, todas esas rivalidades inconclusas de tu vida te van a arrastrar hacia ese agujero negro. Porque físicamente no hay otra opción. Ese agujero simplemente hace lo que tiene que hacer. Absorbe todas las energías similares. Es como un imán que chupa. Entonces, a vos en lo particular, te absorbe la energía. No hay opción. Esto es de uno en uno. Vos, cada uno de nosotros tiene que de qué observar esa realidad y con la conciencia ponerle un freno ¿cómo? identificando qué es lo que me une a eso ¿qué es lo similar? en este caso los invito a todos a ver lo similar ¿qué tienen estos equipos de fútbol? ¿qué es lo que en qué me parezco al Boca que dice no voy a resguardar al ser humano, el jugador, nos den los puntos o no nos den los puntos, no vamos a jugar ese partido. ¿En qué es similar a eso? ¿Y en qué estás, en qué te está absorbiendo ese agujero negro también? ¿De acuerdo a los de River? sí. Este plantel de River que con tanta hipocresía se muestra, ¿no? creyendo que hacen todo perfecto, pensando de qué, diciendo de, este, se agredieron a los jugadores a siete cuadras del estadio, siendo que han sido hasta filmados, que fue hasta dentro del estadio, desde siete cuadras hasta adentro, y hasta a esas ambulancias que entraron a sacar a los lesionados, apedrearon hasta esas, adentro. Por lo tanto, eso es hipocresía. ¿Dónde estás siendo hipócrita? Vos, en tu vida. Hipócrita es hacerme el tonto, ¿no? Bueno, o sea, veo que estoy sumándole malestar, estoy sumándole discordia al mundo. Y sin embargo, me hago el estúpido, me hago el boludo. ¿Sí? No veo. Esa es la máscara que nos ponemos. Por lo tanto, no es que decisa al otro. Yo te invito a que uses este Boca River de ejemplo. Ellos ha determinado la historia, nos está dando una oportunidad impresionante para que podamos vernos reflejados ahí. Vamos a vernos y que despierte ese guerrero en vos, ese guerrero que dice, no quiero esto, voy a poner un corte, voy a limpiar lo que tenga que limpiar que tenga de ese otro, que no soy yo, pero vamos a diferenciar este que soy del que no quiero ser más. Entonces, ¿qué es lo verdaderamente similar en la humanidad? La programación, la inercia, toda esa programación que creemos que somos, creemos que somos de acuerdo a cómo nos pusieron, a cómo nos llamamos, a todas las expectativas que tuvieron de nosotros, pues ya sabemos, ¿no? <ríe> Ese tipo de cuestiones. Y esto de uno en uno tenemos que hacernos cargo de esta programación, y esta programación está activada, las 24 horas del día, el guerrero es el que tiene que decir, prestarle atención y a cada instante poner un corte, ¿Sí? Que es la función paterna y decir, no, ahora no me chupas más la energía, no va para ahí. Yo decido que hasta acá. Es una, por eso el guerrero es una guerra interna y constante, las 24 horas del día. ¿Sí? Entonces, lo similar, cura lo similar. Te invito a que veas qué es lo similar ahí afuera. Y si lo similar en general, en particular veas en qué en qué está siendo igual a ese Boca, a ese River a la Cosmebol al público que ya no aguanta nada ¿sí? ¿cuáles son de esas energías en las que vos te identificas y por medio de las cuales perdés energía identificalas y ponele un corte de vos depende no hay ninguna ciencia, simplemente conciencia. Cada uno de nosotros tiene la fortaleza para hacerlo. El tema es que no tenemos la perseverancia. Y la perseverancia depende de cada quien. Bien. Entonces, como lo similar cura lo similar, para concluir este programa, que ha sido cortito, pero no por eso poco valioso, simplemente... Te voy a invitar a vos, sea quien seas, tenga la edad que tengas, si estás viendo este programa, eh, te invito a participar, a ser integrante de CBAO. ¿Qué hacemos en CBAO? ¿Qué hacemos en esta clínica escuela de bioenergia aurea? Compartimos vida, aprendemos a fortalecernos frente a todas esas debilidades del mundo, aprendemos a diferenciar agujero negro y agujero blanco aprendemos a ser quienes queremos ser aprendemos a darle batalla a la programación entonces se es el escenario por excelencia para que aprendas por vos mismo sí, para que aprendas por vos mismo experimentando en tu vida que, que, o sea, toda esa programación automática, ¿sí? Nosotros tenemos toda una programación automática, le llamamos ego, el inconsciente, ya sabemos que tenemos programado un 99% de quienes somos, quienes queremos ser, lo que sentimos, pensamos, hacemos, está programado, ¿sí? por las conciencias colectivas, por el, el momento, por cuando nacimos, por cómo nos llamamos, todo eso está programado y eso es inercia, se repite siempre lo mismo, con una fuerza arrolladora. Hay una energía fuertísima, mucho más fuerte, que para mí es el ciento Ese esa es el pasito de la evolución. Sí, estamos súper lejos, pero ya hay indicios, ya es hora. Es la inteligencia física, la inteligencia física conectada con la conciencia, la conciencia en el aquí y ahora, la conciencia y la autorreferencia, yo tomando conciencia de este momento, lo que estoy sintiendo, pensando y haciendo, desde dónde estoy haciendo, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿Cuál es mi lugar en el mundo? En este instante, autorreferencia, conectado y alineado con la inteligencia física. Esa inteligencia física que te digo que tiene el universo. Esas leyes físicas. Todos nosotros tenemos esa conexión, pero estamos completamente desconectados de eso. Estamos débiles frente a esa inteligencia física. Esa inteligencia física perdió la normalidad. Si tendría la normalidad, tendría que ser normal actuar con coherencia en cada espacio de nuestra vida. Entonces, retomá conmigo, en CBAO, la normalidad de la inteligencia física, esa es la inercia que queremos retomar. Con lo similar, vamos a curar lo similar. Toda la programación del ego toda la programación que ya está en nosotros le vamos a dar respuesta con una programación mucho mejor una programación que nos habla de intuición de conexión con la divinidad una, una conexión, una programación que al ser divina, no, no, no es, divina, no es tan, tan ajena todavía que pareciera que eh, parece que no lo vamos a alcanzar nunca, pero créanme que sí, sucede todo el tiempo cuando el ser humano logra alinearse por minutos, por segundos, que los de aún lo hacemos cuando hacemos fortalecimientos, cuando a la conciencia, no se trata de hablar de un tema o de no hablar, de fortalecer o no fortalecer, se trata de hacer esa conexión en esos pequeños minutos conectamos con esa zona y todo se acomoda y se empieza a alinear. Imagínense toda una vida alineada al 100% con eso, en vez de estar alineado con esas programaciones que ya nos llevan para un lado, automáticamente, defendiendo esa importancia personal. Yo soy así, yo soy este, no quiero lo otro, y no quiero esto y me gusta y no me gusta. Imagínense nosotros alineados con lo que realmente deseamos. Y créanme que yo confío plenamente en el ser humano, siempre confié, siempre confié. Hay muchos que dicen no, eh, el ser humano está dañado, el ser humano... No, es nuestra mente la que tenemos que sanar, es, nuestro, es nuestra mente, es nuestro juicio, es, es toda esta evolución tormentosa, pero créanme que todo ser humano... ¿Sí? que está alineado con la normalidad de las leyes universales, realmente siempre va a querer el bien para todos los demás. Si no, no es normal. ¿Sí? Si no, no es normalidad. Entonces, si no estamos en normalidad, estamos en falta. ¿Qué quiere decir estar en falta? Estamos sucios. Estamos, esa suciedad son las faltas que tenemos, estamos siendo hipócritas con la naturaleza, estamos siendo hipócritas con los dones que tenemos, estamos siendo hipócritas con todo eso que podríamos mejorar en nuestra vida, lo vemos y sin embargo no lo mejoramos. Entonces, tenés un espacio, una clínica escuela, es online, la podés hacer desde donde quieras, es la invitación formal. Ya existe un espacio. ¿Querés que te vean? Prendés tu camarita. ¿No querés que te vean? No la prendés. Es, está hecha para vos. ¿Querés este, estar en el vivo? Estás. ¿No querés estar en el vivo? Lo escuchás después, cuando podés. ¿Sí? Ahora bien, eh, he generado este espacio y vos te preguntás: eh, con todas lo, lo, las esfinges, los problemas que han surgido. Para abrir CBAU. Para mí tendría que estar, o sea, tendríamos que ser miles de personas. Sin embargo, eh, he detectado con mucho dolor, porque sí que duele, ¿sí? Eh, veo ahí en CBAO todo ese, ese daño, esa falta de valoración que me he dado a mí misma en mi vida. Entonces, eso se ve reflejado afuera. ¿Cuántos somos, cuántas personas desvalorizamos? nuestro propio crecimiento, gente, no hay otra cosa que un crecimiento personal. Todo lo demás, todo lo demás que hagamos en esta vida es secundario. Incluso si tenés hijos, si tenés marido, si tenés pareja, si tenés casa, si no tenés casa, si tenés un título, todo eso pasa a segundo plano. Estás aprovechando este día, cada día de vida, si te murieras mañana, y te quedaran un par de horas de vida, ahí podríamos diferenciar ¿no? todo lo que, lo que no tiene tanta importancia. Hay que hacerlo de vez en cuando. Lo único que importa es crecer en conciencia, en existencia, en esta bioenergía que estoy presentando en el mundo. Cada hora tiene su validez, entonces cada hora de tu vida es muy importante. Súper importante, un día, imagínate un día de tu vida, 24 horas, imagínate un año, cuando no toda la vida, ¿qué estás haciendo? Ay, es hora de reaccionar, si querés asistir a CDA, encantada de recibirte ahí, si no hay otra escuela, y otros espacios, no importa, es donde te resuene, pero crece, ponete... Ponete enfrente y asumí la falta de coherencia de tu vida. Vamos a Tenemos que hacerlo cada día de nuestra vida. Yo lo hago cada día, me levanto y veo todo lo que estoy haciendo mal. En mí es la única forma de avanzar. Y no tiene que ver con el avance del otro. Jamás tiene que ver con el avance del otro. ¿sí? Entonces, gente, basta. Abramos los ojos. ¿sí? Aprovechemos los instrumentos, las herramientas que tenemos hoy en día en Argentina y en el mundo, porque en todos lados están pasando vergüenza, supuestamente, ¿no? Con este Boca River que no se da. Aprovechemos esto, sobre todo los argentinos, todos los de Latinoamérica, aprovechemos a ver. Es una posibilidad única para trascender todo esto. ¿Qué tengo de similar? ¿Para qué? ¿Para qué eso similar? Si yo le doy respuesta en mí ya toda esa energía no se la va a chupar más el afuera vamos a aprovecharlo pero para eso tenés que generarte un espacio para conocer tus programaciones ¿sí? Cereal está ahí para vos entonces, aprovechalo ¿sí? Eh, y mi pregunta es, es la siguiente eh, ¿Cuánto valor te das a tu crecimiento? ¿Cuánto tiempo le aportás a tu crecimiento personal? ¿Cuántas horas del día te dedicas a vos mismo? Que es lo más importante de todo. ¿Cuántas horas del día le dedicas? ¿Cuánto dinero invertís en vos en ese crecimiento? Porque el dinero y el tiempo son los reales hoy en día. ¿Cuánto invertís en vos? Son preguntas que nos tenemos que hacer todo el tiempo. ¿Sí? Porque por ahí se nos pasa la vida pensando qué hacemos por los otros. Y llegado el caso, cuando este cuerpo se quede acá, vamos a hacer todo un repaso y vamos a decir, uy, ¿qué hice? ¿Cuánto tiempo perdí? No pierdas más el tiempo. Y si realmente querés eh, un lugar donde vos, desde la autorreferencia, generás la limpieza que tengas que generar, invitado obviamente, que es el instrumento que yo puse en el mundo. Invitado a CBAO. ¿Qué es CBAO? Una clínica escuela. Son dos horas, tres de cuatro viernes, ¿sí? Al mes. Eh, tenés una membresía, no es mucho dinero, pero hay una membresía, y se va generando como una continuidad. Lo importante es que ingreses y es hacer este, como esta escuela de la vida ¿no? de la bioenergía acá aprende con nosotros si querés o aprende por otro lado pero dirigite al crecimiento personal porque es lo único que le va a dar respuesta a lo similar que está hundiendo al ser humano como siempre, que es la programación la inercia todo esto que ya está programado ¿está bien? Si querés eh, participar de CBAO por única vez, por primera vez, y ver cómo es, si realmente es tan bueno como, eh, como lo es para mí, o para los integrantes de CBAO, si no crees en lo que estoy diciendo, pero, algo, pero te queda la duda, escríbeme a analista gmail.com y yo te voy a permitir una vez participar de forma gratuita para que vivencias lo que es la bioenergía, y luego decidí por vos mismo, es una invitación que te hago. Es incluso muy importante, ojalá todos ingresen a CBAO en este 2018, para empezar el 2019, ¿sí? ya con mucha más conciencia de nuestra autorreferencia, que es lo que yo elijo cada día en mi vida. ¿Por qué? Porque eso no lo puede hacer un otro jamás, podés rodearte de maestros podés tener eh, todos los recursos del mundo pero hasta que no tomes conciencia de tu autorreferencia cuáles son tus referentes reales quedas como verdadero y que no no va a haber cambios en tu vida. te mando un beso y este, estuve viendo que han estado ingresando gente, yo este fue eh, realidad espontáneo desde la intuición que hice este programa, entonces no estoy viendo si están escribiendo, les aviso, no estoy viendo si están escribiendo en el chat, así que bueno, una vez que este, termine el programa, obviamente van a, surgir, van a surgir si alguien ha escrito algo en el chat, eh, encantada, lo voy a leer después y obviamente lo voy a contestar. Muchas gracias por estar ahí y ingresa a CBAO. Probá. Si no crees todavía, probá. <risa> probá. No tenés por qué creerme. ¿Sí? Así nomás. Créeme que es este, una, inversión, una inversión tan chiquitita. Dedicarle dos horitas. Dos horitas. Tres, eh, dos horitas, eh, tres viernes por mes. ¿Es mucho para crecer? ¿Es mucho para tomar conciencia? ¿No podés dedicarle esas horitas a tu, a tu crecimiento personal? ¿Sí? Pensalo bien. Y es hasta risible el precio. ¿Sí? Es hasta risible. En Argentina, 500 pesos argentinos, todavía hasta ahora incluido, diciembre. ¿Sí? 500 pesos argentinos, si los diferencias, menos de 20 pesos por día. Es mucho impartir en vos es una pavada, ¿sí? No compras nada con eso. Ahí vas a detectar cuán valioso sos para vos mismo. Y en dólares, por si alguien me pregunta, tiene un costo de 27 dólares al mes. Saca la cuenta. Menos de un dólar al día. Eso te sale participar en CBAO. ¿Lo valés o no lo valés? eso lo tenés que determinar vos y todo bien ¿sí? bueno, muchísimas gracias por, eh, por escucharme y estén atentos a ver si puedo hacer toda esta compilación de este Boca River y espero realmente que te haya llegado este mensaje que surgió de mi corazón y de mi intuición por eso ni abrí otra cosa abrí directamente y e hice este programa en vivo y espero realmente que este algo haya hecho conexión en tu corazón. Llegó el momento de que el mundo sepa quién sos, pero el verdadero, no tu ego. ¿sí? El verdadero es el que trae bienestar al mundo. ¿sí? Decirle basta a todas las pelotudeces, y realmente este, empecé a hacer algo digno de tu vida. Sos valioso, sos valiosa. Te olvides de eso. Tenemos que recordárnoslo todos los días y borrar la importancia personal de ay cómo quedaré frente a los otros. Eso es cáscara. Eso es hipocresía. Compañero, compañero de ERA, de corazón, hoy más que nunca, te mando un beso enorme y nos vemos próximamente. Ah, esta noche, tertulia en la Caja de Pandora. Bueno, un beso enorme, cuídense y gracias por acompañarme.